Pues en una conferencia de prensa un poco bastante larga el popular cantante Juan Álvarez dice conocer a Raúl Flores Hernández, el presunto narco señalado por el apartamento del Tesoro de tener una red de lavado de dinero en la que aparecen el cantante y el futbolista Rafael Márquez en esta conferencia de prensa, a continuación del Facebook Live que hizo ayer el cantante pues admite conocerlo pero como empresario, como administrador y niega cualquier relación con, con las presuntas actividades criminales, el, esta conferencia de prensa fue train topic, sobre todo por la referencia del bar La Camelia, y al final Álvarez dice, yo soy una persona de trabajo, he construido mi patrimonio de manera muy pública y muy honesta, me asesoro con abogados para, para aclarar con las autoridades, el video lo puedes encontrar aquí en lo que sigue, lo retomamos de Milenio y de Telemundo, eh, es muy interesante escuchar todo lo que dice Julián Álvarez. Eh, es cierto que uno no puede juzgar a nadie sin, sin ver las pruebas y uno eh, hay que esperar el proceso judicial. Y bueno, hay que escuchar la versión del cantante. Ayer también Rafael Márquez emitió una conferencia de prensa. Y pues ya veremos en qué termina toda esta historia. ¿Ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios. Y sí, gracias.